Hola, el día de hoy te quiero explicar a cómo cambiar el cielo en una foto para que pases de una foto como esta a una foto como esta. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y eh, tenemos nuestra imagen a la cual le queremos reemplazar este cielo. Entonces, el primer paso es duplicar la capa con Control J para no trabajar sobre el original. Después de esto, nos vamos a donde dice selección y le damos en todas estas opciones en gama de colores normalmente a ti te aparecerá en ninguna entonces lo cambiamos a escalas de grises para poder ver lo que está seleccionando y lo que no lo que se está seleccionando es lo que está en blanco en este caso el cielo entonces si lo tienes así lo que hacemos es bajar la tolerancia para que solo nos escoja el cielo y le damos en ok una vez ya tengamos la selección le damos aquí y esto nos creará una máscara de capa si ocultamos este ojito veremos que en la capa quedó el cielo pero lo que queremos es el paisaje nada más entonces le damos control y y nos invierte la selección de esta manera después de eso lo que hacemos es traer nuestro cielo entonces nos vamos a nuestra otra imagen con la herramienta de selección la sacamos y la arrastramos de esta manera la ponemos debajo y empezamos a acomodarla pero antes de formarla, le damos en convertir en objeto inteligente para no perder calidad esto es a gusto propio por ejemplo aquí lo siguiente que hago para ordenar mejor es darle doble clic y empezar a renombrar las capas por ejemplo esta cielo y a esta la llamaremos fondo para que quede aún mejor el resultado lo que hacemos es con la herramienta de pincel que está aquí, pincel, teniéndola en un tamaño grande, por ejemplo 400 y en difuso empezamos aquí, estando en la máscara de capa, a pintar en blanco para recuperar un poco de lo que está debajo de la foto, o sea, eh, aquí. Y empezamos así a pintar para que se acople aún mejor nuestro montaje. Por ejemplo, de esta manera. Algo así. Si, por ejemplo, eh, sientes que está muy saturado, entonces le damos aquí, en el Yin Yang, y nos metemos en tono y saturación. Le decimos que solo afecta la de abajo, y le bajamos la saturación. Por ejemplo, algo como esto. Y, por ejemplo, si queremos agregar un sol, eh, lo que hacemos es crear una nueva capa, darle doble clic llamarla sol con un pincel grande en difuso también por ejemplo mil empezamos a buscar aquí en nuestro selector de color un color más anaranjadito, por ejemplo algo como esto el código se los estaré dejando en la descripción por si les interesa manejar el mismo código y le damos en ok empezamos a pintar de esta manera y le cambiamos el modo a trama podemos disminuir de pronto la opacidad si queremos por ejemplo algo como esto y seleccionamos con shift hacia arriba todas las capas le damos control g y lo nombramos como montaje por ejemplo y podemos ver el antes y el después de nuestro fotomontaje de manera muy sencilla como sé que este video te ha sido de mucha utilidad por aquí arriba te estaré dejando otro video que te puede hacer de mucha ayuda